Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, estoy acá muy contento, muy feliz ¿Por qué se preguntarán? Todo despeinado? ¿Por qué? Porque voy a tener mi propia app, chicos Sí, sí, sí, se me dio el sueño Estoy totalmente contento, no lo puedo creer La verdad que tener una aplicación eh, es algo muy... ¡Wow! Loco para mí está muy, muy, muy grosso, muy zarpado Así que nada, estoy muy, muy contento Y le agradezco de todo corazón, de toda alma Y de todas las formas que se puedan... Agradecer a la gente de Ideas Eternas Cultura Travelers Así que nada, estoy muy feliz al señor Maxir y a César Es que César es, es un tipazo y Maxir es otro tipazo Así que nada, son unos cracks totales Les agradezco por todo lo que, lo que están haciendo por Acá por el canal y demás Así que bueno, la forma que yo tengo de recompensarlos ¿Cuál es? Vamos a estar haciendo un sorteo chicos Vamos a hacer un sorteo Ahora les digo las condiciones lo que sí les digo también es que luego de este pequeño intro que hago Les voy a estar dejando eh, para que los conozcan Para que sepan quiénes son Además vamos a estar dejando el link abajo Para que sepan cuál es el canal de ellos De Ideas Eternas Y, y bueno, ahora vamos a hablar bien de eso Pero después ya les digo, los voy a dejar con el video Para que sepan quiénes son son los dos son unos crack totales de sistemas así que se dedican a hacer apps y demás y están recién arrancando con un canal así que vamos a apoyarlos vamos a ayudarlos vamos a darle ahí todo nuestro wow, casi me mato todo nuestro apoyo acá desde el mundo what y todos y todos mis amigos así que bueno chicos nada condiciones para el sorteo abajo estoy dejando el link del el video de que están subiendo ellos en su canal ideas eternas culturas travelers así que cliquen directamente en ese link del video para poder ir al canal de ellos. Y en el video ese dejan su nick de what. Tienen que dejar like y suscribirse en ese canal. Simplemente eso. Con eso ya están participando. Pero si che, Nando, pero ¿qué hay de premio? A ver, decime qué hay. Bueno, primero vamos a hacer tres cosas. Fácil. Porque estoy tan contento hoy que regalo, regalo, regalo, regalo, vengo regalón. 30 días de cuenta premium. Vamos a hacer un sorteo por los nicks. Como hacemos siempre acá. Pero bueno, les va a ser en el canal de ellos. Así que suscríbanse y dejen like allá. En el canal de ellos. Eh, vamos a darle una mano, porque encima van a ver lo que están haciendo ellos con una, con una de las bases argentinas en la Antártida. Eh, el proyecto de hielo que está buenísimo es para salvar vidas humanas, o sea que, ¿qué más que darle nuestro apoyo, chicos? Por favor, les pido. Eh, 30 días de cuenta premium para el primer puesto. Segundo puesto va a ser 14 días de cuenta premium. Tercer puesto, 7 días de cuenta premium. ¿Vale la pena o no vale la pena, chicos? Claro que sí, estamos dando 30 y 14 son 44 y 7 52 días de cuenta premium. 52 días de cuenta premium, ¿quién te regala tanto? Nadie, nadie acá, Nando Capo. Bueno chicos, los dejo con el video de los chicos para que los conozcan, sepan quiénes son, eh, quiénes son Maxi y César, los chicos de Ideas Eternas. Así que nada, les agradezco a ellos de corazón, les agradezco a todos ustedes que están aquí siempre apoyando y obviamente que sin ustedes no se pueden lograr estas cuestiones que es tener una APP para uno que va a ser una locura. Todavía no estamos definiendo de, hay que armarla y todo, pero ya saber que voy a tener una APP me vuelve loco, me, me pongo me pongo de la nuca. Así que nada, nada, muchísimas gracias realmente de corazón a todos ustedes y como les dije, abajo se van al video de ellos, al de su canal, se suscriben, dejan like y ponen su nick de what 30 días. 14 días y 7 días de cuenta premium. Pff, impecable. Chicos, muchas gracias a todos. Cuídense, los dejo con el video y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Bueno chicos, acá estamos, acá con el señor eh, Maximiliano Reguera y el señor César Fernández. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo te va, andando ¿Cómo estás? Bien? bien, queridos, bien, muy bien, por suerte. Bueno, acá estamos con los chicos que quiero que se, que se presenten. Me gustaría saber el señor Maximiliano un poquito a qué se dedica, que me cuente y el señor César también, y después vamos a estar indagando un poquito más, más al hueso, preguntando un par de cositas más, y contándole también a la gente, ¿por qué no?, eh, para, para que se entere de qué, a qué se dedican y qué es lo que hacen más en profundidad. Maxi, ¿qué, qué es lo bueno, que hacen? ¿A qué se dedican en principio, a, a mí no me gusta trabajar, y... ¡Somos dos, boludo! Por eso soy youtuber. No, no digas eso. No, no, no. mira yo soy analista de sistema, ¿sí? me faltan dos materias para la licenciatura en Morón, y, y bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, mira ahí, mira ahí. Soy, soy militar retirado y, y bueno, ahí eh, las cosas de la vida, eh, me, una amistad con, con César y arrancamos ahí un emprendimiento. O sea, eso es más un resumen de lo que, lo que soy, ¿no? Perfecto, buenísimo. Eh, mira, te voy a decir una cosa, voy a hacer un paréntesis. Yo también estudié sí. la carrera de licenciatura en sistemas. Ah, mirá. Bien. Claro, claro, pero la abandoné, la abandoné, la abandoné porque era un poquito vago, se me complicaban ahí la, las teorías, todo semejante chorizo que había que hacer en matemática y dije, no, no, no, mejor y bueno, yo para también, para yo debo yo dos finales y todavía. Pensamiento <risa> lateral, ya me complicaba pensamiento lateral. Yo debo dos finales también. No, no, olvidate, pero hay que terminarlo, hay que terminarlo, no, no, es, sí. no te cueste. Eh, César, tu, pues, tu presentación, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres? Bueno, mirá yo también, me faltan dos materias, no, no, no. soy programador de sistemas eh, de la UTN, eh, bueno, tengo una veintipico de años de experiencia en sistemas, uh -huh. eh, de todo tipo, no. página web, de todo tipo de desarrollos, y ahora me dedico de lleno a lo que es este, eh, la programación Android, para Bien. dispositivos móviles. O sea, lo que son tipo... Ponerle, puede ser aplicaciones, ese tipo de cuestiones. Exactamente. Exactamente. Eh, vos, por ejemplo, tenés que ten, tener tenés una roticería y querés tener una aplicación para reparto, bueno y la querés a través de un teléfono, tenés que sí o sí caer en una app de Android. Buenísimo. Espectacular, entonces. Che, una, una cuestión. Eh, Maxi me dijo que tenía, digamos, recién comentaba, que tenía como un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento. no Entonces, ¿qué, ¿qué sería básicamente eso? ¿En qué consiste ese nuevo emprendimiento? ¿A qué, a qué aspiran sí, ahora? Mirá, nosotros hablamos con un con uno que se llama Nando Capo y sí. eh, tenemos una app. Me dijeron que medio gata eh, ese, ojo. Sí, sí. no, sí, oh. no lo no, no, no. están sí. Es más, el amigo que nos recomendó, Fernando, no, es no, peor ese no. y no ese lo puedo no, nombrar. No, no. No este muteado, muteado. ¿Y si me está escuchando? Dilo. Lo tengo a acá en la pared. ¿eh? Lo tengo acá ah, al lado. La la verdad, un, crack. Sí. un crack, un crack. Lo charlemos que después me tira. Se tira sí, cosa yo... por la por la medianera. Me tranquilo, que le anda en su <risa> negocio? ¿Qué te iba a decir? Eh, no, sí. Eh, tenemos varios proyectos. Hay, por un lado hay un proyecto ahí en lo que es la Antártida con Martín Diz, sí. Que Martín Diz es un ingeniero aeroespacial y eh, aeronáutico doctor, ¿no? No César, claro. doctores. Exactamente, doctor en Ingeniería, en, en ingeniería Aeroespacial. Y ahí estamos trabajando con un par de chicos del UTN también para, para lo que es mejoramiento, optimizar el tema de las comunicaciones en, en las bases argentinas. Es un, un proyecto, un sueño que tenemos que, que se nos bajó un poquito por el tema de, de la cuarentena. Y después, después estamos trabajando, que también lo, lo puede decir César, eh, que es el en realidad el que programa en Android, es él, eh, es con Rubén Díaz, que es un artista que está en Ituzaingó, le estamos terminando el app, ¿sí? Y eh, o, otra cosa que tenemos, que ya esta semana o la otra, en teoría, ¿no? Más o menos. Estamos terminando el app para Producciones que es una productora que es de Javier Llada uh -huh. y estuvo en el, bailando, en el en el gran cuñado de 2009. Y claro. bueno, y es el que nos no, no está dando una mano también en todo lo que es las entrevistas con famosos y eso... Lo vi, y, lo, bueno, vi lo vi, Nosotros lo estamos vi haciendo también. lo que... Sí, lo que le hacemos la, las redes sociales, estamos manejando todo ese tipo de cosas. Bien ahí, bien ahí con las APP, están a full ahí, chaval. Así que buenísimo, me encanta que, le, que les vaya bien, que les funcione bien. Eso es genial. Y de paso, ¿por qué no la, la APP de Nando Capo, no? <risa> ya que estamos. Eh, eh, sí, cómo no. Sí, ¿por, bueno. qué sí, no sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí tiramos, tiramos obvio, el palito, ¿viste? Obvio, obvio. Hay que ver qué dice tu gente, ¿no? Eso no. Olvídate, es. pero la gente sabe cómo, sabe cómo la descarga. Mejor que, ¿Sí? la, que la descarguen y le pegue un boleo, sí, olvidate, Acá no, acá no hay. Bueno, ¿lito? Acá es hay. Se pudre no, porque, todo, si no. Mirá, el tema de la app realmente. Eh, hay, en un momento eran las páginas web. Las páginas web era el boom. Era el y top, ya las sí. páginas web, claro, la página web lamentablemente quedó vintage. Ah. No, no sé. Sí. Eh, las personas actualmente, ¿cómo compran un helado? No voy a decir la marca, pero ¿cómo no, compran no, un helado? No. Sí, a través sí, sí, de sí. una app. De ¿Cómo libros, compran? Sí. Claro. Entonces, eh, ¿comodidad? Sí, es comodidad. Pero aparte, es una gran vía de comunicación. Por ejemplo, más de una persona habrá viajado ¿eh? en auto, no quiero tampoco decir la marca. Sí, me dice. Me no paga acá en el canal, pero sí, sí. Perfecto. No, pedís el auto, ningún inconveniente. Bueno, eso es a través de una app. Y la app te claro. puede indicar de dónde, de dónde está la, la posición GPS, dónde está, por dónde va, por dónde viene. Te puede evitar que te roben, porque vos sabés el, el chofer que te lleva. Una serie de cosas. Claro, claro, está buenísimo. Entonces, ¿Tiene? claro. No, que eh, tiene ventajas, eh, más ventaja que de ventajas que desventajas. Tiene muchas ventajas. Lo que pasa es que la gente... Como, el, como es lo que es el Zoom, como lo que es ahora, todo esto de la, los shows virtuales, tuvo que aprender. Y la y, y, y muchos han, de han, han descubierto que realmente es bueno. O sea, tener una claro. app, vos vender algún producto, zapatos, remeras, eh, lo, lo que, que sea, sea, es, es sí, sí. extraordinario. O sea, Son... me haces el pedido por el teléfono, listo, ¿a dónde lo querés? En Quilmes, en, en Castelar, en Morón, listo. Ya está. Está buenísimo. está buenísimo. Regional, ¿no? Si me decís Estados Unidos, bueno, ahí se complica. Hay, hay otras cuestiones. Pero ahí, ahí, ahí es donde tiene mucha importancia las apps. Claro. Por ejemplo, la, la comunicación, saber la información. Eso es básicamente una app. Claro, claro. Bueno, claro. Al, a, hace, ayer vi una nota que decía, eh, en, cuarentena, en cuarentena se usan más las apps de citas, por ejemplo, ¿ves? ¿eh? La gente está como loca con, con claro. el tema de las relaciones sociales. Esto, esto lo voy a nombrar, total, es, ya de, es conocido el famoso Tinder, que sí, vos es, podés sí. conocer una persona, y ¿qué pasa? La conoces por proximidad. ¿Y dónde claro. saca la información? Por el GPS que toma del teléfono. Entonces, es, claro, es, claro, sino, todo ¿cómo información. Es eso? Y, claro, entonces hola, te da vergüenza hablar con esa chica, hola. Y, y la chica le da vergüenza hablar con el muchacho hola viste hola hola y al, al cuarto hola vamos a tomar un café claro, claro, vamos claro. A tomar una, una cerveza mm. qué sé yo. sí sí lo que venga lo que bueno, venga pero igual el el a que, que importa también es el de nando también <risa> aleluya aleluya sean y, y obviamente que... y obviamente también vamos a nombrarlo a nuestro querido amigo Rubén Díaz y Javier Chávez sí. no está bien no. La, la, app de, la, la app de Rubén Díaz va a ser extraordinaria, uh -huh. porque Rubén Díaz tiene un circuito de obras en Ituzaingó, además que se llama la República de Carlito Balá, una locura, ya, ya, ya sí. te lo digo, es una locura. Hizo, la, la en vez de hacer el arco del triunfo, hizo el, el arco de Carlito Balá, es una locura. Ahí es la República de Carlito Balá, y nosotros uh -huh. estamos haciendo para sacar la ciudadanía de esa república qué te, te cuento. Eso es idea de Rubén, eh. Soy Real Rubén esto Díaz, es una sí. primicia. Ojo que esto es una primicia para tu canal. No lo sabe oh, nadie. Bueno. Solamente Maxi, Rubén y yo. Y yo ahora. Y, la y gente. ahora vos y tu gente, ¿no? Para sacar Bien, la ciudadanía, para vos ser ciudadano de la República de Carlito Balá, tenés que hacer tres dibujitos. Mirá. Y además tenés que completar un formulario. Por ejemplo, en tu cumpleaños. Te reís mucho, sí. Ah, pero si no te reís mucho no te dan la ciudadanía de claro, la República de, de copas, Carlito ¿sí? Balá. Claro, claro. No, no, está perfecto. Está muy bien. Esto es así, esto parece una locura, pero. No, no, está buena, me gusta. Pronto, la idea, ¿no? Muy pronto, bueno. muy pronto van a ver la, la República de Carlito Bala y Suzaingó. Y van a decir, lo escuché por primera vez en Nando. Mirá, y ahí, sí, a, sí, sí. a ver, vamos, vamos a comprometerlo a Javier Yada. Eh, ¿con, quién, ¿Con quién querés jugar algún juego? ¿Con qué artista querés ¿Con jugar? Qué, ¿Con qué? <risa> A ver, Está ¿con qué artista pregunta. jugaría? Está buena, ¿no? Está buena. ¿Con qué sería? ¿Con qué estaríamos jugando? ¿Con Ever Lurueña? Qué lindo sería, boludo. Sería una eh, locura. y eh, bueno. Ahí queda, queda pendiente. A ver, depende de, la, de, los, de, los, de tus suscriptores. Eh, sí, es que depende de la gente. Así que ya saben, mejor que se suscriban y a, eh. aquí y a todos lados. Che, no. una, una consulta, una, una cuestión. Sí, Ideas sí, sí. Eterna Cultura Travelers, ¿qué es eso? Cuéntenme ustedes, que son el... el, el el foco de esta cuestión. A ver. ¿Qué es Como este, este quiera, canal? ¿El Mira, ide ideas, ideas eternas. Cultura sí. Travels. Es un hermoso sueño. Eso Bien. es lo que es. Perfecto. Eso nació porque tenemos una amistad con Maxi. Eh, trabajamos juntos. Bueno. Los dos somos de sistemas. Y nos planteamos de tener ideas. Pero ideas que sean para siempre. ¿Cómo ideas para siempre? Claro. Ideas. Ideas, ideas, ser una, una usina de ideas. Hoy, hoy claro. por ejemplo, te conocemos a vos, vos necesitas una app, ya me voy a poner a pensar, ya me voy a poner a pensar cómo hacer una app. Que sea, bueno, ahora viajes, y cultura y viajes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos, lo, vos nos pusiéramos a pensar un minuto, los juegos, puede ser sí. cultura, puede ser la cultura de un pueblo que juega... Claro. A, a, a, no voy a decir las marcas, pero a los juegos no, no, pero de fútbol, No, vayas, de no, hecho no te vayas. No te vayas una cultura. En... Por eso te digo, no te vayas muy lejos. El WOT, el mundo eh, de los tanques. Vos pensás que este juego que nació en Rusia, la gente que de hecho, hay... tengo suscriptores rusos, sepan esto, que a veces se ponen a escribir en el chat y muchos de los chicos se ponen a traducir y le trato de hablar en ruso, les. Bueno, no importa, eh, un quilombo. Eh, eh. Pero. Eh... Ellos tienen una cultura muy de, arraigada lo que tiene que ver con, el, con, con la guerra, por, por sus raíces, digamos. Pensá que, bueno, no me quiero ir mucho en la historia, pero ya desde Francia contra Rusia, Segunda Guerra Mundial después, o sea, siempre hubo... O sea, eh, obviamente este espacio es de juego, pero, si, como lo decís vos, la guerra es cultura, porque, bueno, han sucedido muchas cosas políticas a Totalmente. por estas guerras. Bueno. Y viajes... Porque viajamos, porque, eh, por ejemplo, nosotros, no sé, un día vamos a eh, al aeropuerto, que tenemos eh, amigos, y, y mostramos el aeropuerto, cómo funciona. Así es como nació esto de, de cultura y travels, o sea, cultura y viajes. Más, o sea, la, la idea inicial de tener ideas, de, de claro. tipo informática. Variadas y eternas y variadas. O sea, no es que claro. solo también existen los apps. También claro. tenemos, lo que pasa es que como vos verás, la cuarentena teníamos varios proyectos por fuera para viajes, claro, claro. pero bueno... complicado. Eh, está complicado. Mirá, te, está complicado. Mirá, te, cuento, te cuento un poco más sobre el, viaje, sobre el proyecto Hielo. Es un proyecto sí. muy ambicioso. Uh -huh. eh, actualmente, por cada campaña, es muy, eh, es muy, es muy complicado cuando un, un, un efectivo militar es tiene una enfermedad en la Antártida. Esto es real, ¿eh? Sí, sí. Entonces, vos tenés o un médico, que tenés uno o dos, y tenés o traumatólogo o, no sé, o cardiólogo, pero no vas a tener un ginecólogo. No claro. se va a dar que tengas tres, como vas a una clínica y tenés cuatro o cinco especialidades. Tenés un médico, bueno. Entonces, ese proyecto es muy ambicioso. ¿Cómo conectar la Antártida, que no tenés internet, para nosotros es muy común tener internet, pero nosotros tenemos que conectarnos vía satélite. Claro. ¿no? O claro. con la gente de Arsat, bueno, una serie de cosas bueno, que estamos haciendo. Eh, bueno, el diseño, el diseño de esto es nuestro, o sea, increíblemente 100% argentino. El satélite es argentino, el satélite es argentino. ¿Me entendés? O sea, es realmente algo, Bonísimo. es una locura eh, hacerlo y decir y que me entreviste vos en un tiempo X y me diga, mirá, esto está andando en la Antártida, y gracias a eso salví una vida humana Es eh, extraordinario. ¿Eh? es una locura, claro, claro. Claro, y eso habla mucho de los argentinos, de cómo somos, somos todo terreno, somos temperamentales, sí, sí. somos medio locos, pero también tenemos una gran cultura. Sí. Eh, sí. Nosotros conocemos de la cultura de europea, americana, es, es raro que un argentino de no, sí, no sí, sí. sepa. O por fútbol, o por esto, o por rugby, o porque, viste, lugares insólitos, Nueva Zelandia. Eso es ideas claro. eternas, cultura a través. Todo eso en un paquete junto. Todo eso en un canal de YouTube, resumido. Exacto. Claro, Así por eso es... las entrevistas, claro, por eso las entrevistas de andando en kayak, en bicicleta, drones. Bueno, eh, nosotros eh, estamos ahora tramitando para ser piloto de dron, porque queremos eres? hacer vistas ahí. Claro, tenemos drones, tenemos un DJI Phantom. En una serie de cosas, eh, que, que, es un conjunto, pero eso es a bueno. través. Me encanta, me encanta, la verdad que está, está muy bueno, por eso estuve viendo su, su, su canal, estuve viendo la, mm. las, los videitos que tienen, están, la verdad que están, primero que tienen eh, creatividad, que eso está muy bueno, segundo que tienen variedad, como decías, tipo de kayak, te pasas una entrevista, después te van a drones, o sea, no te... No te centralizás en algo, sino que claro. te, tenés una variedad que está buena también. Así que por eso y por ese lado, los, la verdad que los, los felicito. Un Gracias, sí. Gracias, así Gracias. No, por favor, chicos. Así que, bueno, básicamente eso. Y espero que, que bueno que la gente también que está viendo esto acá en mi canal se, se suma acá al canal de los chicos, por supuesto. Y que, que les demos una mano para, que, para ayudarlos a crecer. Este, además, lo que decía recién César, el tema de, eh, de plantear esto, está buenísimo lo del proyecto Hielo, que poder salvar, salvar una vida humana es algo que no tiene eh, valor pecuniario, que no tiene valor económico, con lo cual no. es algo que llena el alma y ayudas a la sociedad. Y quién dice uh -huh. que hoy lo hacemos acá en Argentina, pero quién dice que después no se pueda salvar una vida en, yo qué sé, en una isla que esté desierta, que haya indígenas o, por ejemplo, o en otro o mismo, en otra base de otro país. O sea, no importa. Cuando salvas una vida, las vidas no tienen, eh, no tienen nacionalidad. Así que no, no importa. Okay. Así que por eso yo les agradezco primero como argentino que estén planteando eso. Y además, eh, nada como les decía recién a la gente, invitarlos para que pasen. Al canal de los chicos, que vamos a estar dejándolo acá abajo, seguramente en el link de la, de la descripción. Diga, Max. Escuchame una cosita, eh, pero Mira. imagino, te comprometo acá ahora, te enganché, mirá. Eh, ¿Qué pasó? Vos querés el app, vos querés el app. Quiero, quiero, quiero. No sabés cuánto vale un app, ¿no? No, no, no, no vamos a decir, no importa. No, no, no. <ríe> una cosita. Sí. Imagino que vamos a hacer, por semana, vamos a jugar en nuestro canal y en tu canal, ¿no? Sí, eh, olvidate, no? olvidate, olvidate. Yo ya quiero... Todo. Ya te digo, Nando, sonaste. ¿eh? Yo ya quiero jugar al, al World of Tank. Yo me Estoy comprometo. como loco con ese juego. Me comprometo. Ahora yo los comprometo a ustedes dos, a ustedes dos, a que se pongan allá a practicar, porque les voy a pegar una paliza a los dos juntos. A mí, olvídense. <risa> los dos contra mí y yo si quiero voy a jugar así, mirá. Con un solo ojo. Así, tiqui, tiqui, tiqui. Mirá, <risa> mirá. Es tan bueno tu juego, es tan bueno tu juego que no me importa perder, porque es está muy bueno. extraordinario. Está bueno, está bueno, me encanta, boludo. y lo que tiene eso es lo que hablamos con César también, fuera de cámara, chicos, que es un juego adictivo, y todos los que estamos acá viendo el video, sabemos perfectamente que el WOT, nos gusta, ¿cuántos chabones me dicen a mí? Llenando, es que el juego, loco, pero vi un video tuyo, y me dieron ganas de volver a jugar hace... Tres meses no jugaba, cuatro meses, porque no podía dejarlo. Es increíble. O sea, es como el peor que el cigarro. Muy bueno, muy, bueno, está, muy bueno. Pero está bueno. Eso quiere decir que está, que está bueno y que el juego tiene, tiene, tiene algo, algo que lo hace especial. Así sí, que, sí, bueno, bueno, chicos, no sé si quieren ustedes agregar algo más. Maxi primero, señor César después, o, o no, no sé, lo dejo a su criterio. César. No, eh, simplemente que me, me encantó este, este momento, esta charla, me encantó conocerte. Eh, a mí también me parece muy interesante tu material, realmente te digo, es muy interesante, es muy interesante tu producto, la verdad que me, me, es raro que yo me llame, la, me, me sorprenda de un juego, y este juego la verdad que me sorprendió, es así. Ah, bueno. sí. así que espero jugar, es lo único que te digo, espero jugar pronto con vos. Perfecto. Jugamos pronto y, y vamos viendo a quién elegimos para jugar. Esa está sí, buena, esa está buena, esa está buena. Queda pendiente es. y estaría muy buena esa idea que tiraste ahí con algún famosillo por ahí. Claro, claro. Veremos, veremos. Creo que sí, Siempre dejalo ganar. Nos dejalo ayuden, ganar. Nos ayuden a crecer Claro, claro. Es que depende, vamos, depende vamos todo de todo... Depende de todo. Exacto, depende Exacto. Todo de ustedes chicos, de los suscriptores. Sí, Así que... Sí, sí, sí. Put the batteries, como se dice en inglés. Pónganse las pilas y tendrán a alguien aquí seguramente eh, jugando con todos nosotros. Bueno, eh, les mando un saludo a ambos. Muchísimas gracias. Les agradezco, como les dije recién, por ser eh, tan buena onda, tan copados y encima eh, ayudar a nuestro país y a la humanidad con esto que están intentando hacer. Así que nosotros los ayudaremos en su canal. Muchas gracias por todo. Vamos y nos más. vemos en la próxima. Nos vemos. Chao, chicos. Chau, chau.